Just Que pasa y atrapa y ya nunca te puedes librar Eternos amores, el cielo colores Desechos se esparcen por toda la paz No hay vida en la tierra, solo oscuridad Un Dios que reinventa toda destrucción Comienza la red Comienza la desgracia los ¿Dónde está el corsódromo? ¿A dónde está la gente que vino a pasar ayer hoy? Se ¡Escuche bien fuerte y